Sí. Ay, pruébelo. ¿Hola? Hola, sí. No, creo que no funciona. A ver. Sí. Es que a lo mejor, como han puesto el tercero. No, pero, ¿puedo preguntar? Sí. Voy a este si quieres. Vale. Bueno. Mm. bueno, antes que nada, ¿cuántos de aquí conocéis WordPress? De aquí levanta la mano, vale, veo, vale, además veo caras conocidas. Eh, me presento, soy, soy Joan Artés, llevo usando WordPress desde, desde 2010, ya son ya casi 5 años. Soy un contribuidor de, de WordPress, esto quiere decir que constantemente estoy por encima de lo que sería el desarrollo de, del core de WordPress y de, de otras cosas que luego voy a comentar. Eh, Workam Traveler. Esto significa que me gusta ir a los, todos los eventos posibles dentro de lo que sería la comunidad de WordPress, tanto en España como en Europa. Coorganizo el grupo de WordPress Barcelona, que luego voy a hablar un poquito más acerca, acerca de él, que organizamos meetups mensuales aquí. ¿Sí? ¿Sí? Hola. Sí, vale. Gracias. Eh, organizamos meetups mensuales aquí en el mismo Mobile World Center y, aparte, el, este año. Pasado abril organizamos la WordCamp Barcelona, que sería un evento oficial de WordPress dentro de toda la comunidad en todo el mundo. Luego trabajo en Artesans como WordPress Captain. Somos un equipo dentro de Omidsis. Somos una consultora que tocamos varias tecnologías. Y en nuestro caso, como soy Artesans, hacemos desarrollo de proyectos con WordPress siempre. Y luego pues, tengo un blog de startups. También estoy metido en el mundillo. ¿Por qué WordPress? No? Me invitaron a la charla a vender entre comillas o a explicar por qué razón eh, podemos usar WordPress para nuestro CMS, ¿no? cuando estamos buscando un CMS. Coste. A veces el, el primer, la, la, la primera pregunta que nos hacemos es un coste. ¿no? Eh, hace 10 años pues, era muy típico, una empresa gigante, quería un CMS, quería montar un blog, quería montar su página web corporativa y pues, venía la consultora de turno y le decía, mira, yo te hago tu CMS propio, lo vas a tener tú solo, yo voy a clavar pues, 10, 20 o 30 mil euros para tener un software a medida. ¿no? ¿Qué pasa? Hace 10 años llegó WordPress, empezó a especializar, pero era solo para blogs. Últimamente, en estos últimos años, ha crecido muchísimo y ha abierto las posibilidades, ha abierto muchas posibilidades para que, aparte de blogs, también sea usado para hacer páginas web corporativas, que es lo que nos encontramos hoy en día. Que En muy poco tiempo podemos montarnos una página corporativa con todas las tecnologías y con todas las funcionalidades que podemos encontrar con un CMS potente. Datos reales. Según el estudio de w 3 text esto está en Internet, el, ya el 25.1% de Internet es WordPress. Estos son datos estadísticos, se han cogido los 10 millones de sitios más eh, conocidos en Internet a partir del ranking de Alexa y se ha mirado qué tecnología usan. Y de aquí sale el 25.1%. Esto salió la semana pasada. Ha crecido bastante desde el último verano. Eh, porque en verano, si no recuerdo mal, era un 23%, a principios de curso eran 24% y ahora pues, ya estamos en 25%. Esta sería la gráfica, que como veis, eh, poco a poco se va, va creciendo bastante. Es importante eh, tener en cuenta que aquí no se cuentan los blogs que están alojados en WordPress.com. Solo se están contando los blogs o páginas web que están en un dominio superior, ni, ni carpetas ni subdominios porque si aquí metiéramos todos los millones de sitios que hay en WordPress.com, esta gráfica no, eh, no sería como toca. Luego, a nivel de los CMS, a nivel dentro del mercado de CMS, eh, WordPress tiene la cuota de un 58.7%. ¿vale? Aquí os, es un listado que está en la web que podéis consultar, os he dejado el link abajo. Tenéis eh, el listado de los diferentes tipos de CMS que hay. WordPress en cabeza, luego lo sigue Joomla, luego sigue Drupal, Magento, etcétera. Primera razón de usar WordPress: usabilidad para el panel. Ha cambiado mucho en estos últimos años. Desde hace un par de versi una versión creo es responsive. Antes el panel de WordPress no era responsive mientras desde el móvil y era un poquito jaleo entrar y cambiar, pues modificar un post, cambiar una página, cambiar el título de una de una entrada. Es amigable y uno se familiariza bastante rápido, ¿vale? Tú le das al típico montas un portal de noticias, creas una plantilla de periodistas, periodistas freelance o lo que sea. Y en menos de una hora puedes formar a un periodista para que te esté publicando post en, tu, en este proyecto. Lo mismo, eh, tenemos la, la aplicación oficial de WordPress, es muy usable también, es muy sencilla. Yo la tengo, la uso tanto para escribir y como para, para leer blogs de otros sitios. Este sería el escritorio, supongo que mucha gente ya lo conoce. Esto sería lo que sería el escritorio principal. Y a la izquierda tendríamos lo que es el, el menú de, típico de WordPress. Entradas, la galería multimedia, las páginas, comentarios, etcétera. Cuando lo instalas te sale un bienvenido donde te animan pues, a escribir la primera entrada, añadir una página, ver tu sitio, etcétera. Esto sería un listado de entradas de los posts, pues, por ejemplo, de la sección de blog de nuestra página. Es muy sencillo. Titular, el autor, categorías, etiquetas que se usan pues, para lo que sería clasificar los tipos de contenido que queremos eh, publicar y luego pues las fechas este es el típico editor de WordPress alguien conoce el editor de WordPress sí sí no vale tampoco voy a explicar mucho sobre él eh, ha evolucionado mucho en estos últimos años ahora pues lo típico ha habido el, lo que sería el editor visual y el editor de texto el visual es que automáticamente se renderiza en el panel cómo va a salir este texto que estamos editando y en cambio en texto saldría lo que sería en formato HTML es decir, que si yo selecciono la palabra heading y le meto eh, que sea cabecera 1, si voy a la parte de texto, saldrá que ese texto de heading estará en, entre etiquetas de cabecera, de HTML, por ejemplo. Lo mismo que para las citas. Eh, WordPress lleva un sistema para que podamos dar nosotros a nivel de desarrollo, ya es un, esto ya es un tema técnico, nos permite dar como estilos a lo que sería la caja de editor para adaptar más o menos y ser fieles al diseño del, de la plantilla que tenemos por delante. ¿Vale? Y ahora en la versión 4.4 que va a estar lista en diciembre, la primera quincena de diciembre, eh, lo que serán los, las etiquetas de código que se llaman shortcodes en WordPress. ¿vale? No sé si habéis instalado alguna vez una plantilla premium y se pone ese texto que está entre, eh, entre estas llaves ¿no? y en el frontend, en lo que sería la página web, te voy a meter una galería. Esto WordPress es la siguiente versión esto lo va a renderizar directamente, lo va a pintar directamente en el panel de administración. Otra de las cosas que me gusta mucho a mí personalmente eh, cuando uso WordPress es, sería el personalizador. Esto de aquí lo que nos permite es personalizar con cuatro, con cuatro menús todo lo que sea la identidad del sitio. Esto depende mucho de la plantilla que tengamos, pero las plantillas por defecto, por ejemplo, nos dejan cambiar pues, el nombre del sitio los colores, la imagen de cabecera si queremos ponerla, y hay una cosa que me gusta mucho que son los widgets. A veces es un poco lío, no, porque ¿qué sidebar estoy editando? No sé dónde estoy, si estoy editando el footer. Ahora, desde hace un par de versiones WordPress, lleva, permite desde el editor, desde el personalizador, modificar lo que sea el comportamiento de los diferentes widgets. Arrastramos, añadimos nuevo, cambiamos título, sin darle al botón de guardar, el motor de WordPress se asegura de que directamente veas los cambios. Esto es muy útil cuando tenemos un blog con diferentes sidebars. Y así no podemos tiempo de ir al backend, guardar, ir a la página principal, darle al refresh, etc. Lo mismo a nivel técnico. Para los desarrolladores como yo, desarrollar con WordPress eh, es bastante fácil, ¿vale? a no ser pues, que tengas que hacer programas muy complejos. El, el sistema de plantillas que lleva es bastante fácil, en una semana puedes formar un desarrollador para que empiece a desarrollar lo que sea una plantilla para WordPress. Y aparte, es que mucha gente ha hecho ya frameworks, lo que serían programas de, para ayudar, que lo que son es una base para poder desarrollar plantillas a partir de cosas ya hechas. ¿vale? Este es un gráfico que me gusta incluir bastante. Esto es la curva de aprendizaje, ¿vale? eh, un poco ficticia, de los diferentes eh, CMS meses populares. Eh, la WordPress es la verde, el resto pues es la roja es una que no conozco y la otra otra y la que sería la más liosa es Drupal. No sé si alguien ha trabajado con Drupal alguna vez, sí, vale, pues ya lo sabréis de lo que significa esta curva, ¿no? O sea, al final uno se acaba ahorcando. Eh, plugins eh, extienden y amplían la funcionalidad de WordPress. Lo típico, montas el core de Wordpress no lleva ni... está preparado para SEO, sí, pero lo básico. ¿Qué queremos? queremos que las meta etiquetas, queremos los títulos, queremos la imagen que aparece en Facebook, etcétera. Por eso tenemos los plugins. Ahora mismo, si no recuerdo mal, hay unos 40.000 plugins dentro de lo que sería el, el repositorio de Wordpress. Todos los plugins que hay dentro del repositorio son open source, lo mismo que el core de Wordpress. Esta sería la página principal. ¿vale? Eh... Hay más de mil millones de descargas desde que está el directorio de plugins y hay de todo tipo. Ahora y hablaré un poquito sobre los tipos de plugins que podemos encontrar. También desde lo que sería el backend de nuestra instalación de WordPress podemos buscar e instalar los plugins que queramos. Themes, las plantillas, las conocidas plantillas. Si vais a wordpressorg barra themes poniendo el S delante iréis a lo que sería el directorio de plantillas de WordPress. Hay muchas, no tantas como plugins, pero son plantillas que directamente desde el panel de administración te las puedes instalar, personalizar y activar y listas de uso. Son plantillas que han sido revisadas por, el equipo de, por un equipo voluntario de revisión de temas asegurándose que, le, que el HTML esté bien, que no dé errores de PHP en la página principal, etc. Y aparte de que ya se piden que muchas sean responsive. ¿De acuerdo? Si algún día lo típico, ¿no? Que, no, quiero tener un blog y quieres empezar con algo muy simple. Instalas WordPress, buscas una plantilla y a partir de ahí buscas la que más te gusta. Si incluso le puedes dar la vista previa para ver cómo quedaría. Y en cuatro clics tenemos un blog funcionando, sin más. Luego, luego están los conocidos Sims theme Premium. Simforest.net. Muy conocido, ¿vale? Entre la, quien usa WordPress. Tenemos templates themes por 40 dólares, 60, 90 dólares que están muy bien, que te hacen virguerías. ¿Vale? Esta es la tienda. Esta gente tiene 20.000 plantillas, es una locura. Esto sería como un marketplace de plantillas donde la gente va ahí, diseñadores, freelancers, lo que sea, presentan un diseño, presentan un, un desarrollo de una plantilla y la venden ahí, pues a través de lo que sería pues una comisión que se queda sin fores, eh, viven esta gente, ¿no? Hay plantillas espectaculares aquí, pero hay veces que son tan chulas que llevan demasiado código y hacen que el WordPress a veces vaya un poquito lento si tenemos un hosting un poco justito, ¿Vale? Es muy importante eh, escoger bien una plantilla, aunque sea bonita. Luego del e-commerce, lo que he dicho antes, que le he preguntado a Isaac, eh, WordPress, eh, lo que sería e-commerce, hace unos años era un poco pobre, pero desde este último año, dos años, el plugin de WooCommerce, que muchos conoceréis, eh, permite crearse una tienda online, también en pocos clics. Incluso comprar una plantilla en Thinforest, una plantilla muy bonita que lleva incluso un masonry unos sliders que sea responsive, que se ven en, en mobile y aparte, con, gracias a WooCommerce una persona se puede montar una tienda online en pocos clics aparte, que, de, aparte del plugin de WooCommerce, que sería el, el central para hacer funcionar la tienda necesitaríamos más plugins para hacer, funciona, para, para hacer uso de otras funcionalidades, por ejemplo los temas de envío en provincia, en España hay que instalarse un plugin para indicar los diferentes pesos, los diferentes tipos de envío que tenemos. Temas de SEO. Como he dicho antes, WordPress está preparado a nivel de SEO bastante bien. Un WordPress instalado de cero, incluso en un WordPress.com, está bastante bien preparado. Pero hay cosas que sí que estamos limitados. Por eso necesitamos un plugin de SEO que nos supla estas necesidades que tenemos y estar bien preparados para Google, para Bing, para Yandex o para el sistema de búsqueda que nos guste o que nos interese para nuestro negocio. WordPress eh, tiene un plugin bueno en el, en el repositorio de plugins está el famoso Yoast de un chico de bueno de un equipo que son de Ámsterdam si no recuerdo mal es un plugin que tiene más de un millón de instalaciones activas es el, más, es el más famoso dentro del ecosistema y aparte es, el equipo se involucra también en lo que sería la comunidad de, de Wordpress ¿no? si vamos a, a alguna WordCamp pues siempre lo encontramos por ahí dan, dando vueltas ¿no? es un plugin que lo tiene todo eso por ejemplo sería dentro de lo que sería el editor del post normal Yoast nos meta esta cajita y eh, gracias a esta caja podemos ver cómo quedaría nuestro post en los eh, resultados de búsqueda de Google Directamente podemos modificar el título SEO, que sería la segunda casilla. Podemos también modificar o añadir la descripción meta del post que estamos haciendo y luego las palabras claves principales, que a partir de esa palabra principal lo que hace Yoast es darte un enfoque más o menos, te analiza el contenido del post y dice «Oye, te sale un semáforo, este está bien enfocado o este un poquito, intenta que la presencia de las, claves, de las palabras claves esté más en tu texto». Todo esto es lo que lleva el plugin, este deseo. Lo que he comentado ahora con el ejemplo, que sería la previsualización en Google, en los estados de Google, todo lo que sería el tema de metas y enlaces, enlaces internos, eh, poner el no index, poner el follow. Por ejemplo, quiero que las categorías o las tags, Google no las indexe, pero que sí que siga los links de lo que sería dentro de esos listados a nivel de la página. Todo esto se puede configurar con este plugin. Sitemap XML. Esto es lo que se envía un ficherito a Google a través de una URL donde se indica un listado de todos los contenidos que tenemos en el blog. Esto lo hace Yoast directamente. Incluso lleva un sistema para descartar todos esos tipos de contenido que no queremos. Ejemplo, si estamos montando una web corporativa y tenemos el típico portfolio y, y como al no haber contenido dentro del portfolio no nos interesa mandar esos links a Google, directamente la configuración de SEO del plugin ya que podemos decir que no se manden esas links, porque no aportan contenido a nuestro a nuestro sitio. No aportan contenido a Google. Optimización de RSS. Lleva un tema muy técnico porque a nivel de RSS, cuando los lee Google, eh, este plugin lo que hace es que te mete el, los enlaces eh, originales de las entradas para evitar tener esos contenidos duplicados. Los breadcrumbs que son los típicos, las migas de pan, que, nos met, que tenemos en la cabecera de la página que indican estoy en la home, estoy en esta categoría, estoy en este post. Esto ayuda también a veces a Google en los resultados de búsqueda para que cuando estemos buscando algo en nuestra página aparezca de qué categoría es nuestro post. Esto ayuda bastante también. Y Luego integración con redes sociales. Lleva un módulo muy interesante que lo que nos permite es configurar qué imagen por defecto queremos. Por ejemplo, cuando alguien comparta un contenido de nuestra página en Facebook lo típico, que vas a compartir un contenido y sale la imagen que Facebook quiere. Pues lo que hace Yoast es a establecer una, una configuración en el panel que nos dice, oye, dime qué imagen quieres que esté por defecto. Le metes una imagen grande porque Facebook requiere de una imagen bastante grande para, para trabajar y ya está. Y luego que para cada post y para cada página Yoast también nos permite cambiar lo que sería la imagen que sale. Si aquí... Hay una parte que pone general, análisis de página avanzado y un social. En la pestaña de social, UAS nos deja establecer qué imagen queremos. Seguridad. WordPress en sí es seguro. WordPress instalado de cero, sin nada, es seguro. ¿Qué pasa? Que empecemos a meter plugins, empezamos a tener configuraciones extrañas en el servidor, es un hosting compartido, lo que sea. En el, en el repositorio de WordPress hay mil plugins open source que nos van a proteger nuestra instalación. Hay de todo tipo, desde que te protegen que no se pueda ejecutar PHP hasta que evitar el registro de usuarios eh, no, que no queremos en nuestra plataforma y también está el típico Akismet, que muchos os sonará, que lo que hace es que evita que hayan comentarios spam en nuestro blog. También hay soluciones comerciales, es decir, que tú te instalas un en open source, te vienen una viene unas funcionalidades que son gratuitas, pero si quieres no, yo que sé, un firewall específico para tu instalación, Pagas un FI al mes, que es muy poquito también. Web performance. Eh, lo típico, estamos, tenemos nuestra web corporativa en un hosting compartido y vemos que pff, no acaba de ir bien, que, no, que va un poquito lenta. En el repositorio de WordPress tenemos muchos plugins que nos van a permitir que nuestra web sea mucho más rápida. Os pongo tres, los tres más conocidos. uw 3 Total caché que este es gigante. Te permite desde configurar la caché estática desde minificar el código hasta configurar un varnish o un memcache luego está el super caché, que este es uno de automatic que es la empresa que está detrás de wordpress.com este es bastante sencillo y fácil de configurar y se que me lo he encontrado no sé, para, no sé qué tal es porque no tengo experiencia con él jetpack que jetpack es un mega plugin de automatic también de wordpress.com que viene con 36 módulos diferentes para ayudarnos y a dar vitaminas a nuestra instalación de wordpress no los voy a decir todos, pero los que sí que tienen que son interesantes, por ejemplo, y que han añadido, sería proteger nuestro panel de WordPress a los ataques de fuerza bruta. Lo típico, WordPress es fácil de hackear entre comillas, porque lo típico instalas un WordPress y el usuario es el admin. Claro, ¿qué hacen muchos hackers? Que crean un, un diccionario de palabras, el que sea, que pueden haber ahí millones de palabras, y empiezan a atacar contra el usuario admin, y ahí pues ha pasado de que instalaciones de WordPress han sido hackeadas. Jetpack, este plugin que se activa en un momento, ya lleva un módulo para evitar que pasen este tipo de cosas. A veces pues, poniendo un pequeño captcha, un pequeño captcha de una suma, etcétera También tiene otros, eh, tiene otros módulos como por ejemplo botones de redes sociales, eh, módulos para que los posts se compartan automáticamente en nuestras cuentas de Facebook y Twitter, etcétera Newsletters. Montar un sistema de newsletters con WordPress está tirado. Vamos al repositorio, buscamos MailPoet, es un plugin muy simple, hecho por una gente de Francia. Y nos permite captar, meter formularios de una manera muy fácil en nuestra instalación. En nuestra instalación, y lo que nos van a permitir es eh, crear bases de datos de usuarios, incluso por cada tipo de formulario podemos elegir qué tipo de, de lista va a ir. Por ejemplo, si tenemos una web multidioma, pues creamos un formulario para lo que sería... Eh, los suscriptores en inglés y otro formulario para lo que sería eh, suscriptores en castellano. Igual pues también por sectores. Luego a partir de ahí lleva eh, permite solo, si no me equivoco, hasta 2.000 envíos por newsletter. Si tenemos más de, dos, de 2.000 suscriptores, hay que pasar por caja. Pero si, una, si alguien tiene más de 2.000 suscriptores, que tiene un negocio que le está yendo bastante bien. Y los precios de este tipo de servicios no son muy caros. Eh, está MailChimp, está Mandrill y muchos más. El más famoso es Mandrill y Malchim, que se integran perfectamente con el Poet, con un panel de configuración bastante facilito. Multilenguaje. WordPress de, de por sí es multilenguaje. ¿vale? Cuando nos bajamos WordPress, nos pide en qué idioma queremos nuestra instalación. Esto es súper importante, porque una persona se puede bajar WordPress en inglés y tener los contenidos en castellano. Esto es incorrecto, porque en un documento HTML, al principio de todo, hay una etiqueta, una banderita, que indica de qué idioma es el documento. Si tenemos una instalación en inglés y estamos escribiendo en castellano, cuando Google llega ahí, verá la banderita y dirá vale, esto es un contenido en inglés. Y más abajo tiene un contenido en español. Por esto, desde hace dos, tres versiones, cuando vamos a instalar WordPress, este nos dice en qué idioma queremos instalar nuestra instalación de WordPress. ¿Vale? Están todos los que hay dentro de la comunidad. Lo mismo, que si me he equivocado al instalar Wordpress y lo he instalado en inglés, vamos a ajustes generales y directamente podemos ir abajo de todo, cambiar el idioma del sitio. Lo que hace esto es que cuando está en la fase de disponible y seleccionamos español y guardamos, Wordpress automáticamente se baja desde el servidor de traducciones, se baja todos los ficheros con todas las traducciones ya instaladas. Cuando digo que Wordpress es multilinguaje es que se adapta a tu idioma, pero esto no significa de que sea... Eh, multidioma, no multilenguaje. por eso existe una solución comercial muy famosa, hay muchas más que no voy a, que es como QTranslate XTranslate y Babel Web, WPML es la más famosa porque es la que tiene más instalaciones la que tiene un soporte mucho más rápido que otras y la usa todo el mundo aparte que también es compatible con las famosas tiendas online de WooCommerce esta sería la página principal de WPML es muy típico tener problemas cuando tenemos instalaciones complejas. ¿vale? O sea que no os asustéis, siempre hay actualizaciones que lo van arreglando. Y hablando de actualizaciones, el core de WordPress se actualiza automáticamente cuando hablamos de versiones menores. Es decir, cuando WordPress saca una, el agente de WordPress saca una nueva versión y sacan al cabo de unos meses un parche de seguridad, si está, el hosting está todo en orden, WordPress lo que va a hacer automáticamente desde el servidor central es que se va a actualizar. Esto es algo que se acabó en la versión 4.2, si no me equivoco mal, o la 4, y es una cosa que va muy bien, sobre todo para temas de seguridad. Han habido bastantes problemas de seguridad, que a veces son muy pequeños, pero que pueden eh, llevar al caos en muchas instalaciones, y, y más cuando ya estamos por el 25% de Internet, que lo que hace básicamente es que desde el servidor central, el equipo de, de Core dice, vale, hemos sacado una actualización, está aprobada, tapa todos estos agujeros de seguridad, y automáticamente nuestro blog recibe la actualización y se actualiza. Pero, ¿qué pasa si va mal? La gente del núcleo de WordPress se preocuparon para los casos muy extremos, y lo que hicieron es un sistema de que si algo va mal, en la instalación, automáticamente tira hacia atrás. ¿vale? Eh, conozco muy pocos casos de actualizaciones automáticas que hayan ido mal. Luego, esto sería solo a nivel de núcleo, y a nivel de, lo que sería, en versiones muy menores. Lo que sería en versiones superiores siempre ha sido la manual. Luego, lo que serían las plantillas y los plugins en casos muy especiales se actualizan automáticamente. ¿vale? Siempre se han actualizado de manera manual, pero aprovechando el sistema de las actualizaciones automáticas, lo que se ha hecho es que eh, desde, se ha decidido que se pueda establecer un, una actualización manual para ciertos tipos de plugins. Por ejemplo, hace muy poco, hace una cuestión de meses, en el plugin de Yoast de SEO, hubo un agujero de seguridad bastante importante. Y lo que hicieron es actualizarlo directamente a todo el mundo. ¿Vale? Hubo mucha eh, mucha polémica con esa decisión, pero o si sea, al final es para un bien de todos. Y luego las traducciones siempre se traducen, ¿vale? Las traducciones tanto de plugins, de themes y del núcleo de WordPress siempre se traducen automáticamente. Pero no todo son, Word, son plugins y themes. También hay comunidad detrás de WordPress. Cuando todo lo que sería todos estos grupos de aquí, todos estos nombres, son los diferentes equipos que hay dentro de la comunidad de WordPress. Tenemos el núcleo, el core, tenemos diseño, tenemos mobile, tenemos accesibilidad, tenemos soporte, que serían los foros, Poliglogs pol, sería el equipo de traducción, documentación, temas, plugins, comunidad, meta, que sería lo que, eh, todo lo que son los sites que hay dentro de WordPress.org, la página principal de WordPress.org, el training, que son pues, clases que se dan, el flow que sería todo el tema de accesibilidad y el tema de TV. Eh, los menos conocidos es eh, TV, se, se publican todos los vídeos de todas las charlas oficiales que se dan alrededor del mundo. Eh, la URL es wordpress.tv y ahí podéis encontrar todos los vídeos de todas las charlas del mundo que se dan de WordPress. Yo que sé, queréis ver una charla de la WordCamp de San Francisco del año pasado, vais ahí, la buscáis y la podéis ver. Y un equipo de voluntarios si sí, el inglés por, para vosotros es un problema un equipo de voluntarios ha puesto subtítulos a ese vídeo ¿vale? si queréis contribuir a WordPress hay un equipo siempre que os va a encajar no hace falta ser programador yo a veces lo que hago, yo soy programador pero hay veces que me pongo a traducir, por ejemplo aparte a nivel de comunidad hay tres tipos de eventos que se organizan y sobre todo en España eh, tenemos el formato Meetup en el caso de Barcelona tenemos un Meetup mensual cada mes aquí luego os, os paso la URL, Tenemos, las meetups hay, no son oficiales, hay algunas que sí porque ah, ya son muy grandes, pero hay algunas que no, y pueden ser desde que dan un bar a charlar, sobre el, tengo un problema o lo que sea, hasta hacer ya sesiones como este tipo, que son las que hacemos en tele, aquí en el edificio de, del centro. Luego también son, hay WordCamps, que son eh, eventos totalmente oficiales por la fundación de WordPress, que lo organiza el equipo local, por ejemplo en Barcelona, Siempre habíamos tenido muchas meetups, pero nunca habíamos tenido una WordCamp de Barcelona. Siempre ha habido en Sevilla, siempre ha habido en Madrid, pero decidimos hacerlo en Barcelona. Y el pasado abril tuvimos la, la WordCamp Barcelona aquí, con unos 180 asistentes más o menos. Y luego están los, los WordPress Day, que es un, es un día que se habla, eh, es un día lo que son sesiones de WordPress. Este evento sí que no es oficial. Hay que currarse mucho el tema de sponsors, el tema, el tema económico. En cambio, lo que sea las WordCamps, al ser eventos oficiales, hay un respaldo de la fundación WordPress, pero también hay que incluir una parte de sponsors. El grupo de WordPress Barcelona, eh, yo, estoy, yo soy uno de los coorganizadores, si queréis más información me, me preguntáis lo que sea. Tenéis el sitio, tenéis en meetup.com, nos podéis encontrar. Somos más de 1.200 miembros y luego que organizamos meetups mensuales uno cada mes. Esta es la página de, de meetup.com, de nuestro grupo. La próxima meetup es el próximo martes justamente, o sea, es, este martes no, el siguiente, y hablaremos de cómo migrar WordPress y conseguir la configuración perfecta. ¿Vale? Es gratuito y puede venir quien, quien quieras a las 7 de la tarde. Este sería el formato meetup que hacemos. Este fue uno bastante grande que hablamos de, de temas de multilinguaje el sitio de WordCamp Barcelona para quien, quien lo quiera consultar ¿vale? esto fue la foto final de, de la WordCamp Barcelona si queréis eh, asistir a una WordCamp tenéis central.wordcamp.org barra schedule, ahí podéis consultar todas las WordCamps que se van a hacer en un futuro en todo el mundo creo que la próxima, bueno yo, yo estuve en Santander el pasado fin de semana y ya la más grande que hay próximas en diciembre que es la WordCamp US que es la WordCamp americana y ya para, para terminar, eh, WordPress, la, el equipo de WordPress desde hace un par de años ha estado involucrado en el desarrollo de lo que sea una API, una API REST, que esto es el futuro de la web. Es decir, no, con esta API nos va a permitir desarrollar otras aplicaciones siempre teniendo por debajo un WordPress. Es decir, yo, si yo tengo un bloque en WordPress y quiero la app, Tenías que ir, que te tienen que hacer por puertos extraños, por XML, bajarte los posts de una manera muy extraña, sin nada, sin nada algo estándar. cambio, con esta API, que ya es pública y en las siguientes dos versiones de WordPress las van a ir incorporando, nos va a permitir, por ejemplo, hacer aplicaciones web de una manera muy fácil, ¿vale? Y con la típica API que tenemos en otro tipo de programas. La, la REST API, ya os digo, es el futuro de la web, y ahora más pues, con el tema de las aplicaciones móviles. Y con esto, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Sí, vamos a pasar a un turno de preguntas. Um, bueno, so Son dudas. Vale. Yo um, cuando trabajo en WordPress, eh, hay ha dos temas que me em preocupan normalmente. Uno es: eh, normalmente WordPress bueno, acostumbra a guardar las URLs en formato absoluto uh -huh. entonces cuando nosotros desenvolvemos eh, sites en Wordpress trabajamos en los desarrollamientos locales, en el Google, es igual la cuestión es que cuando has de hacer el desplegament para el client uh -huh. has de hacer de alguna o seguir alguna estrategia para eh, cambiar las urls de la máquina de desenvolupament a la máquina de producción eh, la pregunta ¿conoces alguna eina o algún workflow que Sí, sí hay un, ha una eina que la fem servir nosotros sobretot porque desenvolupemos des desde local, test y producción y hay una eina que se llama Interconnecting ¿vale? si después te digo la URL La connecta, la connecta, no? es la que fem servir nosotros Pregunta si es alguna otra no, no, fem servir esta porque sé que es la que funciona La última no. versión está perfecta porque incluso te deja hacer eso de, de cambiar-ho, pero sin cambiar-ho que te ahora ver cuantos aniré uh -huh. a cambiar pero el que no cambia son las URLs de las imatges del Revolution Slider que estas mm -hmm. sí que no las cambia. Me ha dado una que vas a configurar el slider, al fijar en producción, apagas el test y ya ja no et funciona. Y es para eso. Para que no sean estas, estas web. Están a un, un cambio de options que el interconnected no acaba de haber és un son. No me haces eso, pero para el resto funciona perfectamente. Y es lo que hace en De acuerdo. Para mí, el un es un flow de WordPress. Eh? Porque de, de un gran sí, tiempo, sí. ¿por qué nos guardan en forma rápida? costa trobar un entorno de un blumen agil al al mundo de WordPress? Yo lo que estoy buscando ahora, porque tenemos clientes muy importantes que nos llaman las tres fases. ¿vale? Tenemos una escola de negocios como cliente muy importante y tenemos varios estats de lo que sería local, test y producción. Y los países de producción son muy manuales porque no, no han encontrado cap solució que ens permeti Sé que hay Docker, sé que hay Vagran, pero aún no nos han encontrado algo muy ágil que no sea más rápido de agafar, pasar el script y cambiar las URLs. Muy bien. La segunda cuestión es, es el tema de los de las actualizaciones, a que ya has referenció. referencia. Uh -huh. que això és una amiga. De es una amiga. Mica... Mica... No voy... Bueno, personalmente para mí es una amiga inferno. De és uh -huh. Es decir, en sí. esta, eh, o de un workflow? O, o hay, una, hay una cosa que yo trovo molt la falta de WordPress, imagino que es compartit entre nosotros altres tres que tampoco has conectado. Eh, que es una manera de. un dispositivo de rollback. O sea, y si alguna cosa no funciona, tiene una ventrera. No? Sí. Um, la única manera de, de conseguir eso, nosotros, la única manera que hem trobat es inventarnos un workflow, inventarnos nosotros un workflow uh -huh. que nos ayude a tener eso controlado. Sigui, claro, haces un site para un cliente, y no? ofreces o no ofreces mantenimiento, um, has de actualizar plugins o temas o mateix WordPress, pero no puedes hacerlo um, en calent. No, no. <laughs> Necesitas sí. una xarxa de seguridad porque eh, malgrat que no es muy frecuente, pero a vegades pasa. Y cuando pasa, o tienes la xarxa sí. o puedes dejar la, la web absolutamente no funcional. No? Aleshores no sé si Wordpress, como proyecto, tiene en su roadmap algún tipo de mecanismo de estilo. También si no, si no, vosotros eh, servir algún workflow alguna eina en fi, no sé, eh, que os ayude en este sentido, porque nosotros lo eh, hem de fer y no es no fácil. Ja. Oh. A nosotros, UFEM eh, siempre en varios estados. O sigui, para clientes, si es un blog normal y tiene los típicos plugins que se han actualizado y no tiene WPML ni e-commerce, UFEM fem en calent. Porque, a no ser que siga un plugin que la actualización, el autor del plugin de la agilidad, siempre en calent. caro. ¿vale? Y siempre también que no se modifique la plantilla que exporta para actualizar, para que si no se pierdan los cambios. Pero ya ja, para clientes más importantes, siempre montamos un entorno de test. En este test, siempre vamos em a la tolerancia, porque todo lo que hay en producción, sigue lo que sigue, actualiza si es un WPML, si es un WooCommerce, no ya és es muy, pero a más. O sigui, cada... Nosotros hacemos las actualizaciones de WordPress clients, a nuestros clientes a principios de semana. Ya va a ser más siempre, la primera semana, actualiza todo, sobre todo si son multisites, que eso ya ja es otra historia. Tienen clientes en 60 o 100 sites y es durillo, pero ya ja et dic. Y a nivel de proyecto de WordPress, creo que que encara cara, usa esas es plantas ya, pero si es una cosa ya, que ya es mola, que ya te veo molt mal hosting vale Y ya hay compañías de hostings que ya crean al test directamente, que te permitan de esta manera, pero como proyecta, creo que no están en Red, por eso. Ya están en Red, en el tema de la resta en etc están sí, sí. Pues muchas gracias, John. Si tenéis más preguntas, de todo modo, luego, sí, luego al trae. final de, de la jornada pues hay un momento de, de networking con cervezas, así que si queréis aprovecharlo, que vamos un poco justo de tiempo. Así que vamos a, a recibir a, a Oscar ¿vale? de Betis.